Yeah Everybody knows that I'm breaking down Everybody knows I ain't faking now Everybody knows my heart's faking now Hola mis no, no, no, carnalitos, bienvenidos ¿eh? a este nuevo video Yo soy Adictok7 Y tú, al haberle dado click a este video Eres mi ídolo Y pues comencemos bro Con este video de Clash of Clans But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby you'll get sick of being the ¡Esas been lo que my head and ¡Esas es también las to es es me me with me but like ¡Esas Hesitant, thoughts about me, hope you know they're indefinite. Destruimos el ayuntamiento y no, no va a ser 100%, pero, pero ya es algo ya. Para el señor Derivela Rivela, un saludo para Kevin Jael, para Telie Arbe Gamer. Gamer y uno no para no alfa 123. Alpha. Alpha. Ya es toda, <risa>